Desde la Mancomunidad Pantueña, hemos pedido a hombres de diferentes edades que se pongan delante de noticias y campañas de comunicación que reflejan multitud de comportamientos y actitudes machistas para conocer su reacción. Hemos, hemos cogido estas porque son un poco... Muy, muy directas. La culpa de que el hombre nos implique en las tareas del hogar ni en el cuidado de los hijos es de la, de la mujer las mujeres que han terminado con la carrera de Harvey Weinstein. A la joven de Bilbao violada por seis hombres había quedado con uno de ellos. A mí estos titulares, sí si me parecen machistas, los tengo muy cercanos en la vida. En el trabajo, en el entorno social e incluso familiar también. O sea, esto es el día a día. Ya no solo de internet, sino de las conversaciones entre colegas y lo que se, se asume que está un poco en el día a día. Te has criado en un, en un ambiente y en una sociedad principalmente machista y a veces pues inconscientemente pues las reproduces es un comentario que hago bastante a, a menudo e incluso yo también he podido reproducir también ese tipo de comentarios así que pasa mucho de esto pero no, ya no a nivel de periódico o de memes que también sobre todo los stickers de WhatsApp sino a nivel de las noticias de la televisión o entre compañeros y compañeras de mi grupo de amigos son bromas que las tenemos tan interiorizadas que no nos damos cuenta de la repercusión que tiene en la sociedad y a nivel global. Sí que he podido llegar a caer en, pues en esta falacia, ¿no? que como que ellas son más vulnerables o más débiles o tal, sí. Y, eh, que ahora no me parece adecuado, pero sí es algo que he hecho de, de joven ¿no? con tu grupo de amigos, sobre todo cuando estás con tu grupo. De chicos. Sí, que reconozco que tengo cosas, muchas cosas que, que me Todos hemos caído en este comportamiento de. Pues mira esta, que ha decidido lo que quiere hacer o ha decidido lo que deja de hacer. O eso, una persona que es, de, es, una, es un referente en el mundo del deporte y demás, joder, es que no como está. No te esto lo de antes, sí, sí, total. quién es esta piba, no lo sé, este terrible, total, total, o sea, seguro todos, la Piropos y tal que, según ellos, no quieren hacer daño, pero es como tío, yo por qué tengo que estar por la calle andando y que tú me tengas que eh, decir cualquier cosa, Y te conozco, no sé quién eres, no te tienes que meter en mi vida, en mi cuerpo solo porque me ves por la calle. De hecho, el ser feminista tiene que servirte precisamente para detectar los machismos que, que conservas y que, y que tienes que luchar contra ellos. Pues yo personalmente intento identificar esas actitudes y en el momento que las, que las identifico, intento erradicarlas. Yo creo que mi labor, aparte de hacer eso, es decirle a los demás hombres que tienen que hacer eso. Rebajarnos un poquito, ¿no? El hombre está aquí, la mujer aquí, y al subirla nosotros también bajar, eh, no creernos que, somos tan, que estamos tan arriba, eh, mirarnos realmente los machismos que tenemos cada uno e intentar cambiarlos todos. Bueno, creo que los hombres, eh, en este caso, toda la sociedad debe de reflexionar sobre estas acciones, conductas, cosas que pasan en nuestro día a día y ser conscientes de ellos eh, y... Y bueno, romper con, con todas estas cosas y visiones y acciones que hay que discriminan a la mujer y, y hacen una sociedad más, más injusta y que nos perjudica a todas y a todos. Ante situaciones como esta, es fundamental replantearnos cuál es nuestro modelo de masculinidad, nuestro papel como hombres y buscar estrategias para frenar el machismo. Me llamo Juan y yo estoy dispuesto a seguir sensibilizándome contra el machismo para que estas cosas no pasen. Me llamo Alejandro y estoy dispuesto a visibilizar todos los micromachismos dentro de mi grupo y dentro de mi entorno. Yo me llamo Samu y me he propuesto impedir que se lleven a cabo abusos de privilegios en mi círculo y ayudar a la visibilización, a la visibilización de esos machismos. Me llamo Ricky y estoy dispuesto a identificar y erradicar eh, estas actitudes y ayudar a otros a que lo hagan. Mi nombre es José y estoy dispuesto a seguir trabajando y educando para un cambio. Me llamo Marcos Gómez y voy a intentar escuchar un poquito más y no estar tan por encima ni sentirme superior sobre eso, eh, las mujeres para que esto no pase. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con tu machismo?